La ría del Burgo, ubicada en La Coruña, es una de las más contaminadas de Europa. Como habitantes del Burgo, sufrimos día a día viendo cómo nuestra ría está contaminada y huele mal. Por eso, hemos decidido crear este proyecto. Esperemos que os guste. Nuestra ría está formada por la desembocadura del río Mero. Por desgracia, se ha pedido su dragado varias veces, pero ninguno se ha llegado a cumplir del todo. Su fauna también sufre esta contaminación y antiguamente existían muchos más tipos de animales. La razón principal del actual estado de la ría son los vertidos de las empresas como la cross y el matadero que antes vertían tripas y residuos a través de tuberías, mientras los ciudadanos se mantenían impasibles ante la situación. ¿No creéis que sería bonito ver la ría como la veían nuestros abuelos? Veremos qué opina la gente. Eh, hoy nos encontramos aquí en la ría del Burgo, donde es tan extraño que eh, día tras día eh, no veamos los problemas que hay. Eh, antiguamente eh, eh, los, los que son más mayores eh, explotaban y disfrutaban de esta ría y ahora solo tenemos que esperar a que se depure para poder disfrutar un poco, pero aún así solo se ve basura y contaminación. ¿Qué opinas de que la Ría sea una de las más contaminadas de Europa? Hombre, es una pena, ya que tenemos unas preciosas y ver todo esto contaminado, pues, es una pena. ¿Te gustaría que hubiese una playa en la Ría? Sí, estaría bien, tanto para la gente joven como para la gente mayor, que se pueda desplazar hasta Santa Cristina, por ejemplo. Es un sitio que está adecuado para poder tener una playa. ¿Qué opinas de que la Ría sea una de las más contaminadas de Europa? Ah, pues muy mal. <risa> muy mal. mal, está muy mal vale. ¿Te gustaría de que en un par de años la ría tuviese playa, por ejemplo o se pudiese nadar en ella? Ah, pues sí, sí, no estaría mala idea Sí, aprovechar la ah, sí. Eh, ¿Y qué te parece que la cruz sea una de las eh, de los principales contaminantes? La cross Pero la ya no está, la cross ya, pero... pero bueno, cuando fue o pues me parecía mal, porque ya la ya, ya la quitaron, entonces ahora ya no. ¿Cuál es tu opinión sobre toda la contaminación o qué le recomendarías al alcalde que hiciera con la ría? Que hiciera con la ría? o que la limpiara bien, que la arreglara y, y después cuidarla. ¿Qué opináis de que la ría sea una de las más contaminadas de Europa? Directamente. ¿no? No, no diría otra cosa más fea, pero bueno, pues sí. Lo estábamos comentando sí. ahora. Eh, ¿Qué eh, le diríais al alcalde que modificase o.? Vamos a ver, lo que no puedes venir aquí a una Comisión Europea ¿eh? que destine dinero para hacerlo y que nos estén vendiendo la moto ¿eh? y que no. Es que no, no, no es que ni empezaron. Creo que eso pues, política, es una decisión política. La ciudad de Galicia y después a quien corresponda entonces lo lógico es que el alcalde se mueva no, no sé hasta dónde puede llegar el alcalde pero lo que sí que habrá que hacerlo porque la coruña no se puede permitir esta estorcolera vale. y que os gustaría que en un futuro pues veis actividades o una playa o algo para disfrutar todo bueno, claro, es lo lógico, ¿eh? pero para empezar sí, es que la es logía eso es lo los principal. los habitantes de la coruña esto sería un vergel para ellos claro y de aquí ya... Y, y luego otra cosa, hay un, mucha vivienda al, al alrededor, entonces pues, la calidad de vida hay que tenerla en cuenta. Además estamos peleando siempre por el medio ambiente, que ¿eh? se nos va al planeta al carajo. Pues, oye, es una cosa, yo creo que es imprescindible, porque los ayuntamientos tienen que dar tener prioridades, y esta es una de ellas. Y además tiene, no es solamente el ayuntamiento de Villaredo, los ayuntamientos del área metropolitana tienen que también aportar lo suyo, y dejarse de, de luchas políticas. Bueno, pues, muchas sí, gracias. Y de comedias. <ríe> sí, de, de, de Bueno, pero es un. ¿Qué es de que la Ría del Burgo sea una de las más contaminadas de Europa? Pues que la debían de tragar, la debían de limpiar. Sí, si sí, tuviesen que hablar con el alcalde, ¿qué le dirían? yo le hablé con el alcalde y le eh, dije, que no no por estar así. Y. Bueno, son de aquí. Sí, de aquí. Bueno, eh. ¿Tiene alguna historia o algún recuerdo de la ría de Antigón? Bueno, Hombre, sí, mira, este pensaba que se bañaba allí en la punta aquella. Y ahora, pues, ya. los ¿Os gustaría que volviese a ser como antes? Sí. Y que por lo menos el proyecto de la playa o sea, se, se solucionase. Sí, sí, claro. Esto debe estar en concepción, no está en otras rías. Bueno. Cuéntenos cómo estaba la ría cuando usted era joven Brava, pero muy brava, es ¿eh? <ríe> muy fría Y usted que disfrutó de la ría, cuéntenos si hay alguna historia ¿Cómo? Y usted que, que disfrutó de la ría cuando... ¿Qué hizo la ría? Mira, eh, cogí almejas se lo que eran. Sí, sí. Cogí berberechos. Y nada más. Y no disfrutó nadando. remando Que ten, tenía lancha ¿no? Una así anécdota que usted se acuerde. Yo qué sé, hija, yo qué sé de, eso, de, de De... me acuerdo, por ejemplo, así. Pues eh, eso de... de... de... Marisquear, que... que... que... que que a lo mejor estaba en casa y me daba la veleta y cogía la, la, la, la lancha y iba a remar hacia, hacia Coruña. Sí, después de otras cosas no. Y ahora viendo así cómo está la ría no le da pena, después de todo. Yo no quiero ni pensarlo. Buenas tardes. Hoy nos encontramos eh, con el alcalde de Culleredo, José Ramón Río Bó, para eh, ya que eh, recientemente ha poseído este cargo y ya hemos notado algunos cambios, como, tales como las carreteras del Instituto Eduardo Blanco Amor. Y, pero bueno, hoy nos vamos a centrar más en el caso de la Ría del Burgo, ya que sigue siendo una de las más contaminadas de Europa. Y así le preguntamos y le damos opiniones que han dado nuestros ciudadanos del Ayuntamiento. Buenas, bien, tardes, buenas tardes, Arcan. Eh, bueno, ¿qué opinas sobre este caso de que la RIA... ...lleva años siendo la más contaminada de Europa. Bueno, ya tuvimos unos niveles de contaminación muchísimo más altos... ...lo cierto es que desde el Ayuntamiento de Culleredo... ...en estos últimos años hemos hecho los deberes... ...para tratar de que los vecinos y vecinas de nuestro Ayuntamiento... ...pues a través de las redes de saneamiento, etcétera... ...pues tratar de depurar toda esa agua que antes llegaba... ...curiosamente directamente a la ría... ...porque los ríos, rías, etcétera... ...pues en el pasado eran nuestro vertedero, nuestro depósito... ...nuestra fosa séptica, por decirlo de algún modo... Pero bueno, eh, sí es cierto que los avances que hemos hecho en materia de saneamiento en este ayuntamiento en los últimos años ha contribuido a mejorar el aspecto de, de la ría de Oburgo. Otros ayuntamientos también lo han hecho, un poquito más tarde que nosotros, pero podemos decir que en Culleredo eh, hemos trabajado muy bien en esa línea. ¿no? Eh, cuando nuestros padres y abuelos eran eh, más jóvenes o unos críos, eh, se alimentaban y trataban eh pues de actividad, o sea, actividades como eh, nadar o, por ejemplo, pasear por la ría. ¿Usted recuerda esa etapa? Sí, yo la recuerdo. Bueno, tengo 45 años, recuerdo bañarme en la marisqueira, que es un, el río que desemboca en la ría de Oburgo, pues allí nos bañábamos todos los amigos, con mis abuelos, con mis padres, etc. Y sí es cierto que tienen una mayor tradición, pues a lo mejor aquellos que hoy tienen 70 años, vamos a decirlo así, pues porque marisqueaban en la ría de Oburgo. Eh, había Berberecho, había Angula, era muy rica en Vivaldos, etcétera, y bueno, pues había otra, otra riqueza que hoy no tenemos. ¿Y usted cree que en eh, generaciones posteriores, ya no solo la nuestra, sino otras que van a haber en este ayuntamiento, ¿cree que va a poder volver a, a disfrutar como...? Pues nosotros estamos trabajando no solo desde el Ayuntamiento de Culleredo, sino también desde los ayuntamientos que conformamos la Mesa de Arría, Mariscadores, cofradía de Mariscadores, etcétera, Oleiros, Culleredo, Cambre y Acoruña. Estamos trabajando precisamente para que las autoridades eh, autonómicas y, y el Ministerio de Fomento, bueno, Ministerio de Medio Ambiente, pues este trata, trate de cofinanciar el saneamiento de la Ría. A través de, de fondos eh, europeos también estamos tratando de que de que se bueno, se sanee todo lo que es eh, la ría, y bueno, estamos eh, trabajando y mucho para que vosotros, vuestra generación, vuestros hijos, pues puedan recordar aquella etapa que, que recuerdan aún pues mis padres, mis abuelos, etc. Hace un año, y que usted bien dijo que antiguamente el vertedero, eh, de todos los ciudadanos, industrias como la cross o la antigua industria de aceite que había, o incluso el matadero que vertían allí las tripas hasta hace poco. Eh, ¿Qué opina de que aún haya ciudadanos que piensen que en, en esa ría sigue siendo un vertedero y que tiren móviles, carros de la compra y diversos objetos que ensucian? Yo creo que entre todos tenemos que hacer una labor de educación social, de ser conscientes de que preservar el medio ambiente, la naturaleza, es una de las facetas más importantes que tenemos por delante para cuidar nuestro futuro. Estaremos cuidando la salud de nuestros hijos, de nuestras hijas, de las personas que nazcan en el día de hoy. Y hay mucho desaprensivo. Todavía no hemos con conseguido inculcar eh, esa cultura tan necesaria para que jóvenes y no tan jóvenes pues utilicen la RIA, pues precisamente para eso, como, como vertedero de desperdicios del día a día. Ahí aparecen carros de la compra, algún colchón, eh, botellas de plástico, etcétera. Cada día son menos, pero aún existen, con lo cual vamos a dar un pequeño tirón de orejas a todos aquellos que... Que, que utilizan esos métodos. ¿no? Eh, bueno, a continuación le voy a decir diversos eh, comentarios que hemos escuchado de Ciudadanos, como que la queja más, eh, que más ha llegado es sobre todo la del olor, porque eh, la gente está disgustada de que al moverse las mareas provoca un olor extraño, que no solo nos molesta a nosotros, sino que puede eh, provocar un poco cierto malestar al turismo y por eso que a lo mejor puede haber poco turismo Sí. Bueno, nosotros, el, el olor de la ría en los últimos años ha bajado considerablemente por esa razón que os escribía al principio. Es decir, el hecho de que las estaciones de bombeo que hay a lo largo del paseo marítimo estén funcionando perfectamente, y eso significa que todo el saneamiento, todas las fecales que llegan ahí se bombean directamente a lo que es la, la edad de Benz, a ese emisario que luego lo suelta al mar, pero ya depurado, eh, eso provoca que haya bajado considerablemente ese olor que significan muchos vecinos y vecinas. Pueden ser casos puntuales, movimiento de mareas, etcétera, pero sí es cierto que... Y bueno, en estos momentos, de lo que era a 10 años vista, eh, se ha reducido muy considerablemente. Y puede deberse pues, a, a vertidos muy puntuales y muy controlados que pueda haber en algún momento, pues, en, en Río de Quintas, en la ciudad de La Coruña, Oleiros, etc. En Culleredo es raro que, que, que aparezca este tipo de, de olores. Y... Después de, de mostrarle esto, de que investigamos un poquillo... Eh, ¿Qué va a hacer o a continuar haciendo el Ayuntamiento de Culleredo al respecto? El Ayuntamiento de Culleredo no tiene capacidad económica para atender a, a, a todo lo, que lo necesario para la Ría de Burgo. El Ayuntamiento de Culleredo es un granito de arena dentro de lo que son los otros ayuntamientos para pelear sanamente con otras instituciones que son las que tienen las competencias para sanear la Ría de Burgo. Yo creo que el gran objetivo de Culleredo es coliderar esa necesidad que existe de que Europa, Madrid y Santiago nos escuchen a los vecinos y vecinas de Culleredo, a los vecinos y vecinas de todo el área metropolitana y sobre todo a los que tenemos una incidencia directa sobre la Ría do Burgo para que esas instituciones en los presupuestos generales del Estado, en los autonómicos y a través de los fondos europeos, pues se consigne la cuantía necesaria para tener una Ría más limpia, una Ría saneada y una ría de la que podamos vivir, como decías antes, comer y disfrutar eh, sin ningún tipo de problema. Y que sea una referencia medioambiental en toda la comarca y en Galicia y, como no, en España y Europa. Hemos leído que eh, la ría está programada una limpieza en uno o dos años. Eh, ¿Sabe usted si eso puede salir adelante o se va a limpiar? yo diría usted quiere que se limpie pues yo claro quiero que se limpie soy un poco escéptico porque yo he participado tanto como concejal como alcalde en esta última etapa pues en muchas reuniones eh, referidas a este tema y la verdad es que otras administraciones van muy lentas a la hora de consignar como os decía antes el dinero para acometer todo lo necesario en la ría soy escéptico, pero me estoy muy ilusionado con que esto sea así y comparto esa ilusión sobre todo con los mariscadores y con todos aquellos que nos gusta disfrutar de la naturaleza. O sea que creo que en el plazo de uno, dos, tres años sí estaremos ya cometiendo esa obra, que además, sí, sobre todo, va a ser muy importante para nuestro Ayuntamiento de Culleredo porque será uno de los grandes beneficiados por esta mejora. Pues muchas gracias, señor alcalde, por mantener esta conversación con nosotros y encantados de tratar con usted. Pues muchas gracias y un honor para mí el poder atenderos y siempre que estaré a vuestra entera disposición. Vale. Gracias.